Ah, bueno, estamos con la compañera Mayra Elis Elisette Vásquez, que es uh, la esposa del compañero teniente Marlon José Requene López, uh, que en paz descanse, que fue asesinado por los atacantes del movimiento campesino en la estación de policía de la comunidad del de Morito, en el departamento de Río San Juan, en uh, Creo que fue el 12 de julio, el 12 ¿verdad? De, julio. de 2018. Mayra, ¿podría hablar un poco de qué pasó y, y el contexto en que pasó ese terrible incidente? Bueno, sí, mi esposo era policía. Él tenía ocho años y nueve meses estar trabajando en la policía. Le tuve dos bebés cuando pasó todo eso que hubieron los, los tranques que hicieron. a Él él estaba ubicado, ubicado aquí en San Carlos, pero a él lo mandaron para el puesto de Morrito a cubrir esa área. Cuando, cuando pasó eso, la mañana nosotros hablamos. Él me decía que, que le cuidara a sus hijos y que, que él confiaba en Dios que todo esto iba a pasar y que, que pronto iba a regresar. Él tenía pensado regresar un sábado para la casa Pero cuando pasó todo eso, mi hermana le trabaja al el ejército. Ella le mandó un mensaje a él y le dijo que iban a hacer una marcha en Morrito, y que esa gente no iba con buenas intenciones, que se cuidara. ¿Quién iba a hacer la marcha? Iban a hacer la marcha los, los campesinos. Iban a entrar a Morrito y que habían pedido una marcha pacífica para entrar. Él, él, él confirmó y preguntó si era cierto que iban a entrar y le dijeron que sí, el jefe, pero que él le dijeron que solo era una marcha pacífica. Cuando nosotros terminamos de hablar casi a las 12 del mediodía con él, me dijo que había terminado de comer y que todo estaba tranquilo ahí, que estaban esperando solo la marcha. y como a las doce y pico, llegó un tío de él y me dijo que estaban atacando el puesto de Morrito. Y que no sabían cómo estaban ellos. Como a la una, llegó la mamá de él a mi casa y me dijo que estaban atacando el puesto de Morrito y que habían policías heridos. Yo lo quise llamar a él. Pero pensé que si él había, estaba escondido y si yo lo llamaba y el teléfono timbraba, lo iban a, a buscar o allá, porque, porque el teléfono había timbrado. Le mandé un mensaje y le dije que se cuidara y que, y que yo lo tenía en mi oración, pero él ya no me contestó. Después... Como a las 5 de la tarde, yo escuchaba una bulla. Yo estaba en mi casa porque estaba nerviosa y me tocaba ir a trabajar. Cuando escuché un grito de una sobrina en el andén que corrí, se agarraba la cabeza y le decía: Tía, mataron a mi tío can. a mi tío gana. Yo corrí desesperada y encendé. Llamé a la policía, pero no me contestaron. Llamé al, al jefe de él y él me dijo que habían atacado el puesto de la policía, pero que no sabía si él era uno de los heridos. Yo me di cuenta como a las cinco y media, cuando fui a la casa de la mamá, porque mis hermanos no me dejaban salir de la casa. Y yo miré cómo estaban arreglando cortinas. Y después me confirmaron que era cierto, que él había fallecido. Pero yo no creí. Yo le pedí al Señor que fuera un secuestro, nada más, porque a mí me decían que habían secuestrado a varios. Y, pero cuando fui a la morgue y nos lo dieron, fuimos a... a la policía y confirmé era él. Era él que había fallecido tres días antes tres días antes que él se fuera para Morrito, él llegó a la casa. Me acuerdo que llegó con el pantalón de la policía, con la gorra de la policía para atrás, llevó un pollo y me dice, vieja, hoy vamos a comer rico. Él hizo el pollo con papa, comimos, pero Después que comimos nos fuimos a acostar al cuarto. Y él me dijo estas palabras que nunca, nunca se me van a olvidar. Me dice, vieja, las cosas no están bien. Las cosas están mal. ¿Vos sabes cuántos policías han muerto? Yo lo único que te pido que si aquí vienen a atacar a San Carlos o me mandan a un puesto yo lo único que te pido es que me cuides a mis muchachitos, cuidarme a mis hijos, que estos son los únicos en que yo me voy pensando en mis hijos, en mi mamá y en vos. Sé fuerte, salí adelante. No me los dejes solo, ellos tan chiquitos. Y yo le dije a él, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Qué, ¿Qué te han dicho? Y él me dijo, es que si yo me metí a la policía, ellos no son mis compañeros, ellos son mis hermanos. Y si aquí vienen a atacarles, yo no puedo dejarlo morir, yo tengo que defender a la patria. Y si me voy a morir con las botas puestas, me voy a morir defendiendo a mi patria. Y yo le dije, no, no pensé eso, pensá en tu mamá, en los niños, los niños tan chiquitos, el niño apenas tiene ocho años, la niña tiene cinco años, pensá en los niños. Y él me dijo... Como él lloraba, no me acuerdo que él lloraba, lloraba como un niño y me abrazaba duro y me decía, si me pasa algo, cuídamelo, cuídame a mis niños, no me lo dejé solo. Y en eso yo voy pensando en mis hijos. Y él se fue, lo llamaron. Lo llamaron de la policía porque lo tenían reconcentrado, él solo había llegado. Y esa fue la última vez que yo lo mire, que él se fue en ese andén. Y es a la vez que yo siento que él va a regresar como él mantenía la, la llave de la casa. Yo escucho la pota que él llena. mis hijos preguntan por él. Como me dice el niño chiquito, el grande, me hace preguntas y me dice, mamá, clase, valores, y hombre que mató a mi papá, si él, él no se metía con nadie, él no le hacía daño a nadie, mamá, ¿por qué me mataron a mi papito?